Soy Raquel Mollor Linares, soy activista de salud mental y de autismo. Desde que tenía cuatro años notaba que era diferente, veía a los demás que tenían mucha facilidad, facilidad en relacionarse. Yo pululaba, iba cada día con gente distinta para ver, uh, imitarlas o copiarlas, a ver si me salía. Llegaba a casa, uh, y las intentaba imitar, pero me fallaba alguna cosa, no sabía qué era. Y después yo ya fui en búsqueda de mis diagnósticos, porque notaba que algo más había, porque ya me estaba dando cuenta. Y después lo que hice fue estudiar, para averiguar mi diagnóstico, estudié Educación Social, Psicopedagogía, Magisterio de Inglés y después Máster de Educación Especial. Y después, a los 40 años, cuando estaba haciendo el Máster de Educación Especial, Hubo un equipo de diagnóstico del autismo y ahí conocí lo que era realmente el autismo. Y después fui diagnosticada a los 40 años de, de autismo. Mi objetivo es poder sensibilizar y visibilizar eh, que hay infradiagnósticos en las mujeres autistas porque tenemos características distintas y lo que quiero sensibilizar es sensibilizar sobre este aspecto, que se tienen que tener en cuenta la, las particularidades también de las mujeres y que realmente existimos y que dar a conocer este punto de vista nuevo. Tener claro que yo, no hay otra persona igual que yo. Todos somos diferentes y cada uno tiene sus capacidades y sus dificultades. Y partir de esto, de las fortalezas sobre todo, y no de los déficits, de las dificultades, sino de lo positivo. Siempre a partir de lo positivo.